Muy buenos días para todo el equipo Bueno, nos encontramos en tribunales provinciales Concretamente con un reclamo que se está haciendo en el lugar De eh, familiares de personas privadas de la libertad Que dicen eh, que tienen denuncias falsas ¿sí? Que están injustamente justamente en el penal Vamos a hablar con Ruth Que es justamente familiar de una persona privada de la libertad Bueno, Ruth, ¿cuál es tu situación? La situación por la cual están aquí eh, Se han agrupado y están reclamando bueno, hoy día estamos acá representando a todo este tipo de situaciones que se está viviendo hoy en día, justamente por falsos dichos, ¿sí? En la mayoría de los casos que estamos acá es por eh, falsas denuncias, que esto ha generado un dilema muy grande, porque eh, si esto no termina, cada vez van a haber más falsas denuncias. En mi caso particular, eh, aún teniendo eh, la pericia psicológica a, a favor de nuestra defensa por el Edeas, eh, seguimos en la misma situación, que es la prueba más importante sí. en estos casos. Eh, si, yo creo que en este momento hay unas 300 personas que están privadas de su libertad por simplemente dichos. Dichos. Esto desde una mujer hacia un hombre, ¿no? Una denuncia de una mujer hacia un hombre. Sí, sí, sí ya sea de violencia de género, abuso, eh, hay de todo, de todo un poco. La señora está en la misma situación, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, mi hijo está detenido, prohibido de la libertad, ya hace bastante en Cachauta. también por falsa denuncia, lo obligaron a que se hiciera cargo cuando él es inocente. Y tengo mi otro hijo que también acá la volvemos a ver con la misma situación. Están en huelga de hambre, ya llevan 25 días de huelga de hambre. Cuando dicen que no es verdad, y es verdad porque se están descomponiendo, los chicos descompensando. Ahora no tenían ducha, ahora tienen ducha. Eh, por ejemplo, no le dejan pasar muchas comidas. Así que bueno, esperemos que esto se solucione y que tenga pronto una gran solución. Porque así como me pasó a mí, la gente piensa que a nadie le puede pasar. Hasta por un piropo hoy día lo denuncian, cuando eso antes no existía. Le pagan un plan para que puedan cobrar las víctimas. Encima dicen que de allá adentro amenazan afuera cuando no es verdad. A ver, señora, usted también está representando a todos, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Yo soy de la Asociación Verdad y Justicia. Nosotros estamos con, en nuestro caso particular con mi hijo y mi sobrino desde hace 20 meses detenidos cuando eh, una de las causas ya cayó y la... quedan solo por, como dicen, por el EDA. Eh, los tiempos de ellos son interminables. Eh, un fiscal me dijo a mí, señora, llevan un año, hace un año. O sea, ahora llevan dos y ellos siguen detenidos. Eh, hay mucha gente en la misma situación. ¿No hay pruebas suficientes para que estén justamente en el penal, creen ustedes? No, no hay pruebas. Todas las pruebas son favorables. No hay pruebas suficientes para que estén detenidos. Son chicos que jamás pisaron una comisaría, ni siquiera para que le averigüen los antecedentes. Y, y en, en no están eh, las condiciones, según ellos, para que estén en libertad cuando no han hecho nada. También está en el lugar el abogado, muchas gracias, el abogado Lucas Soler. Bueno, le vamos a preguntar detalles sobre este pedido, este reclamo que vienen realizando. Yo soy el abogado de, justamente, el hijo de la señora Madaf eh, y de su sobrino. Es una locura lo que han hecho en ese caso puntual, en muchísimos otros casos también. Tenés casos donde toda, toda, toda la prueba, toda la evidencia te conduce a una única y eh, lógica conclusión, que es el cese de la prisión preventiva de dejarlo en libertad muchísimos otros casos donde corresponde la prisión domiciliaria, porque el artículo 298 del Código Procesal de Penal así lo establece. Siempre que los riesgos procesales se puedan morigerar por la aplicación de alguna técnica electrónica, el juez podrá hacer lugar a la medida. Nosotros nos quejamos porque siempre se toma, los fiscales y los jueces están tomando esos eventuales riesgos procesales como verdades axiomáticas. Y no es así. Los riesgos procesales se tienen que probar en el expediente. Así lo ha dicho la Cámara Nacional de Casación Penal en un fallo eh, icónico que es díaz Besones. En Mendoza eso no se hace. Por las dudas, con la sola denuncia, te vas a la comisaría. De la comisaría te vas al penal. Cuando llega el momento de la, de la audiencia de prisión preventiva, por las dudas te dejan detenido. Cada tres meses automáticamente se van prorrogando esa prisión preventiva. Se llega a los dos años para poder tener un juicio justo, un debate. Y ahí empezar a rezar de que te toque algún juez que no haya sido antes fiscal y tenga formateada la cabeza de ese modo como nos pasó a nosotros también en, en un caso de apelación. Abogado, hay muchas situaciones en este caso en Mendoza de esta magnitud, ¿o creen Pero ustedes? No es solo en Mendoza, es en la República Argentina, esta ola, esta marea verde que vino de no sé dónde, seguramente el socialismo, el comunismo chino, que nos está queriendo pasar por arriba, oriente a occidente, nosotros nos tenemos que parar y decir que acá en la Argentina somos una república, tenemos nuestra soberanía, nuestra bandera, es nuestra patria. Defendemos a nuestra patria. Defendemos la verdad, defendemos la justicia. Yo les digo a la legislatura de Mendoza que empecemos a ver cómo vamos a modificar el artículo 293 del Código Procesal Penal porque los riesgos procesales del inciso tercero de ese artículo no se pueden suponer, tienen que necesariamente estar acreditados. El 298 también, la presión domiciliaria, empiecen a ver también los jueces. Hay muchísima gente detenida por falsa denuncia, la mujer antes tenía que recurrir a un proceso de divorcio, qué sé yo, ahora con solo levantar el teléfono, llamar a la policía y decir que la amenazó el marido, la pareja, quien fuere, inmediatamente se activa todo un sistema que termina autoprotegiéndose. Y, y, por ejemplo, el EDEAS, recién lo mencionaron, el EDEAS es un grupo de profesionales, de psicólogos que son hoy, igual que el EPI, el Cuerpo Médico Forense, están siendo hoy los verdaderos jueces. Ellos deciden si vos sos culpable o sos inocente, y sin la debida intervención en muchísimos casos de la, de la defensa.